Siempre, él, diga lo que diga él y haga lo que haga, los muros siempre, la migración siempre va a existir y van a pasar siempre, en montones. Y diga lo que diga él, él no es la fuerza mayor, no que la fuerza mayor la tenemos el pueblo.